Hola a todos nuestros queridos ajedrecistas y seguidores del programa Jaque Mate. Estamos aquí transmitiendo este programa desde el canal parlamentario, canal 98, eh, para tratar de acercarle a ustedes, nuestros queridos televidentes, el ajedrez, el deporte ciencia. Uno de los mejores, no se equivoquen, no es un juego de azar, es un deporte verdadero, que requiere de mucha concentración, de mucha aplicación, de mucho aprendizaje, pero que no es tan difícil acercarnos a él. La Asamblea Nacional lo que está tratando de hacer con estos programas es que ustedes eh, se familiaricen con el juego, con sus reglas básicas, con sus principios y se entusiasmen para aprender y probarlo en su casa, en su hogar, con su familia, con su hijo, con su padre, con sus amigos. Y van a descubrir realmente los grandes beneficios que el, el deporte ciencia nos trae para todos. El día de hoy hemos decidido hacer una especie de repaso sobre las reglas básicas del ajedrez que es importantísimo que todos las manejemos siempre. No ganamos nada aprendiendo eh, aperturas mecánicas, esquemas o recetas. El ajedrez realmente es un juego de estrategia que combina muchos factores que al final del camino funcionan en base a a si seguimos o no las reglas básicas del ajedrez. Así que hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta y nuestra propia inteligencia, nuestro propio instinto, nos va a llevar hacia un correcto desenlace en nuestra eh, batalla, en nuestra contienda ajedrecística. Recordamos que si ustedes quieren eh, entrarle al ajedrez, muy importante tomarse su taza de café, muy recomendado. Creo que un ajedrecista que no tome café, pues hay muchos problemas ahí, estamos haciendo comerciales, entonces recordándoles, el ajedrez es un juego que se juega en un tablero, dos personas que ocupan unas piezas negras y unas piezas blancas, el ajedrez realmente simula el combate, un combate, una, una, un enfrentamiento de dos ejércitos opositores el uno con el otro como veíamos nosotros en las películas cuando replican esas grandes luchas de la edad media entre esos grandes ejércitos bueno esto es más o menos lo que ocurre en el ajedrez el ajedrez es un juego antiguo que trata de replicar esas escenas en un tablero con unas reglas que eh, vamos a tratar de recordarlas ya lo hemos hecho en otros episodios pero consideramos que no es mala idea más que estamos arrancando el año 2021 un muy buen año para todos los nicaragüenses y que ahora que vamos a seguramente a entrar todo al, al juego del ajedrez, al deporte del ajedrez, pues creo que creemos que es importante eh, repasar estas reglas. Recordando entonces que tenemos, el, la posición inicial del ajedrez es esta, las piezas blancas se acomodan en dos, en dos líneas, los filas, horizontales al jugador, comenzando en la fila 1, Recuerden, estamos numerados del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8. Así que las piezas negras se ubican en la 8 y las blancas en la fila 1. En, en estos dos bloques de fila vamos a nosotros a ordenar nuestras 16 piezas. En la primera fila, que es la, fila, la primera fila de combate, es los peones. Son 8 peones, todos se mueven igual. Obviamente cada uno tiene una importancia diferente y sobre todo en base al desarrollo del juego mismo. Y luego, atrás de los peones vienen las piezas más importantes. Se ubica el rey y la reina, el rey y la dama en el centro de nuestro, de nuestro tablero. El rey blanco, que es este que está aquí, se ubica en la casilla del color opuesto. Así podemos ver que el rey negro está ubicado en la casilla blanca. Luego, a la par, a su lado, está la dama o la reina, que es la segunda pieza de mayor importancia en el juego de ajedrez. Y luego, a cada uno de los flancos, tanto del rey como de la dama, tenemos ubicado el alfil, que es esta pieza que está aquí, el caballo y la torre. Entonces, cada equipo, cada jugador, tiene dos alfiles, dos caballos, y dos torres ocho peones una rey un rey y una reina igual en las negras tienen la misma cantidad de piezas el juego se juega por turnos todos los jugadores están obligados a mover una pieza en cada turno Solo una pieza solo un movimiento por turno ni más ni menos no es como en otros juegos que en dependencia de las complicaciones podemos decir paso o agarro gané dos movimiento. No, en el ajedrez solo tenemos un movimiento, un turno, una jugada por turno. La regla general es que las blancas siempre comienzan. En los torneos, en los juegos amistosos, pues se, generalmente se hace una rifa para determinar quién va a llevar las blancas y quién va a llevar las negras. Se agarran dos piezas, se mezclan, se da a elegir a alguien y el que saque la pieza blanca o la negra depende de esa es la pieza que va a llevar, el color que va a llevar en el juego. Quien tiene la blanca, comienza la partida. Recordamos también el que las piezas tienen unos movimientos, ya eso ya lo hemos explicado en varias ocasiones anteriores, cada una tiene una serie de movimientos específicos con reglas específicas que le dan un valor relativo en el transcurso del juego sobre todo en el momento de los intercambios de piezas que vamos a repasar un poco lo del valor de las piezas porque ese es un tema de suma importancia sobre todo en el juego medio cuando se desarrollan las tácticas donde realizamos las diferentes maniobras las diferentes jugadas tácticas para ir avanzando hacia lograr nuestro objetivo que recuerden es el jaque mate el jaque mate del, del rey opositor recordemos entonces las piezas el peón desde el punto de vista numérico porque es realmente un valor relativo el ajedrez no es sobre puntos no es que si yo tengo todas las piezas y tengo más puntos gano no es eso sino que en el desarrollo de la estrategia y de las tácticas que yo voy llevando en mi juego yo asigno un valor mental relativo a cada pieza para determinar en esa lógica el orden en el cual vamos a hacer los intercambios. Entonces, los peones, de forma relativa, sobre todo en cuanto a su valor dinámico, que es el valor, eh, vamos a decir, material de la pieza, está equivale a, a un punto. Luego le siguen dos piezas con un valor de tres, que son el caballo y el alfil. Ambas tienen un valor similar porque ambas tienen características que las limitan, pero también las hacen diferentes. Por ejemplo, el caballo, sabemos que el caballo se mueve en L, pero tiene una limitación de espacios a los que puede moverse, o sea, nada más tres espacios. Puede brincar sobre las piezas, puede moverse hacia atrás y hacia adelante, es la única pieza que puede brincar sobre otras en el ajedrez, pero no puede avanzar más de tres espacios, así que por ejemplo, para que un caballo pueda llegar hasta el otro extremo, a una jugada determinada, tenemos que gastar más turnos, más jugadas para que él llegue a eso, sin embargo el alfil que hemos dicho se mueve de forma diagonal, Veamos si lo tengo aquí, si fuera este el caso, el alfil se mueve en esta forma, diagonal, pero solo se puede mover sobre su eh, color inicial, por eso es que tenemos al inicio un alfil que está posicionado en la casilla blanca. O sea, ese es el alfil de, la columna, de las columnas, eh, de las diagonales blancas, perdón, y el alfil que se mueve a través de las diagonales negras. O sea, el alfil está limitado únicamente a ese color. El, el, el alfil no puede cambiar hacia el blanco. Los alfiles que arranca aquí van siempre a estar moviéndose en el tablero alrededor de su mismo color original. Por eso está limitado. Si bien es cierto, puede moverse eh, hacia 8 o hacia de, de esquina a esquina, por ejemplo, de extremo a extremo del tablero, pero solo lo puede hacer con esa condición. Así que, digamos, de forma relativa se le ha dado un valor de 3 puntos a cada pieza. O tenemos el, la, la torre, que son dos torres, que se mueven de forma eh, recta, horizontal o vertical en todo el tablero, pueden avanzar hasta, el extremo opuesto y por lo tanto, que son unas piezas muy poderosas en base a esa eh, movilidad que tiene tienen un valor de 5 y finalmente la dama, que es la que puede moverse como alfil y como torre sin límite, más que las piezas mismas, tiene un valor de 9. Esta es la pieza más codiciada en un juego de Jerez y es la pieza más protegida, es la pieza que tenemos que cuidar más. Ya vamos ahorita a explicar algunas cosas, algunos consejos, algunos tips, que deben de ser en, de hecho principios básicos en nuestro desarrollo, en nuestro juego, para que nosotros los vayamos aplicando. Todo esto combinado con, con la práctica, con el estudio con eh, ensayar las diferentes aperturas, los diferentes huevos medios, los huevos, diferentes cierres. pues Todo eso va a ir haciendo que nosotros mismos desarrollemos nuestro propio estilo, nuestras propias habilidades mentales para eh, ajustarnos a los, a los oponentes que tenemos y así lograr nuestra victoria.